¿Cómo están, queridos amigos? Mi nombre es Karin Quiroz, asesora comercial de Angosur, y en esta oportunidad te voy a mostrar los acabados que van a tener nuestros departamentos exteriores aquí en Residencia El Senda. Como verán queridos amigos, estos son los acabados que van a tener nuestros departamentos exteriores aquí en Residencial Senda. Departamentos únicos para gente vital, para gente joven, para gente siempre en movimiento.